Muy buenas, RetroFearCase. En esta ocasión, vengo con un vídeo que va a ser pues, mi primer unboxing. No es un tipo de vídeo que tuviera pensado realizar, pero me he dado cuenta de que cuando alguien realiza uno y lo sube a YouTube, pues la verdad es que me distraigo bastante. Y bueno, al final pues, me he atrevido a hacer yo uno, a ver qué sucede. Pero, aparte de mostraros el juego en cuestión, os voy a poner... voy a intentar poner imágenes o vídeos del mismo, para que así eh, sepáis de los que estamos hablando. Y en esta caja, concretamente, vamos a encontrar todos juegos de Famicom, es decir, de la Nintendo de 8 bits versión japonesa. Y un extra, <ríe> que abarca casi toda la caja, que se trata de una Dreamcast. Bueno, y como podéis ver en la caja, sale un personaje que, para el que no lo conozca, se trataba de Yukawa más conocido como Mr. SEGA que era, pues bueno, el representante en aquel entonces tiro para adelante porque aquí no hay mucho que mostrar solo que tuve la suerte de que me vino regalito dentro pedazo de regalo y ahora sí vamos a pasar con los juegos de Famicom los voy a ir pasando bastante rápido porque si no esto se alarga demasiado porque son bastantes y el primero de todos es el Hyper Olympic de Konami aunque aquí llegó con el nombre del track and field en el 83 Exit Excess juego de naves que si logras aguantar su banda sonora puedes pasar un buen rato un juego bastante desconocido se llama karnov diminutivo de jimborov karnovski es un juegazo de nanko y te puede sonar de algo verdad el personaje quizás dragon ninja ahí lo dejo para que investigues bueno este ya lo conocéis todos se trata de mario bros 3 con su chip especial el mmc 3 que otorgaba pues, una rana adicional y mejoraba el rendimiento de todo. Neketsu coja Kunio-kun, juego de Tecnos, al más puro estilo dragon... dragon Ball no, doble dragón. Este también lo conoceréis, es el Spartan X o Kung Fu Master. Segunda parte del videojuego de los Goonies, eh, mítica película de los 80 y posiblemente la película favorita de la niñez de la mayoría que nos estén viendo eh, urban champion jodín con los cartuchos de irem spelunker juego de aventuras o tipo plataformas bastante difícil otro juego de Tecnos, un Konikun, juegazo tipo Double Dragon. No voy a pronunciar el título porque los títulos en japonés tienen unos nombres tan largos que me falta hasta pulmón. Esper Bokentai, un plataformas. Dino Riki. Curioso sutrap de sun Y esto.. Yariko Shenka. Una aventura gráfica basada en un anime. Super Star Force, Super Vertical Arcanoid, que venía con un mando especial para tener un poco más de precisión, y ya con un potenciómetro como pasaba en las antiguas del Ecovision, etc. Un Machan, para el que sepa jugar. Un juego de Soji, el ajedrez japonés. O otro juego de mesa, el Gomoku Narabe. Pitch Boy Legend o el Momotaru Densetsu. F1 Race. Perfect Bowling Haidoraido o el Light. Donkey Kong 3 de Segiro Miyamoto El Golf de Nintendo y el primer juego de golf en tener una barra de potencia y precisión una aventura gráfica de terror el Higemaru Makajima que es bastante desconocido y está bastante chulo es como un Zelda de Capcom Pachinko, para el que le guste Year Kung Fu para mí el primer Street Fighter Hogan's Ali requiere de televisión de tubo y pistola. Hattori Kun Ninja, famosa serie de anime. Yakyu Family Stadium. Wagon Land. Wine of Malola que para el que le guste, Hideyuki, Kikuchi y Mutsumi Inomata va a encontrar una gran similitud con el manga Kenmu Senkileda. Un Dragon Quest, el primero, de la mítica Enix. Otro juego de Enix, el Doa Doa, o Puerta Puerta, que no llegó a salir de Japón. Dragon Spirit, un suten em up. Antarctic Adventure, el primer juego que diseñó Hideo Kojima. Juego en el que estuvo implicado Satoru Iwata, Balloon Fight. Mira, me ha tocado un ORP, aunque este está bastante hecho polvo. Galaxian, un Space Invader evolucionado. Doble dragón, joya de Taito, aunque estuvo implicado en un montón de estudios, entre ellos Test Notch. Y otro titulazo, Gradius, aunque en el lejano este se llama Goradiusu, que perdonad, pero me hace gracia. A ver cuando vuelves a hacer juegos como este, Konami. Night Gundam Story, un curioso RPG de Gundam, pero que si no sabes japonés, chungo. Ah, Makimura, ¿qué haríamos sin ti? Bueno, <risa> hubiéramos ahorrado mucho más dinero de pequeños. Port para Famicom en 1985 de la famosa arcade. Ninja-kun. Y esto... Jolín, esto no hay quien lea aquí nada. Tengo claro que es un Soji, pero... Un juego de detectives, el Sanma no mai tantei. Juego de béisbol de Taito. Sutafosu. El Star Force. El Duck o sea el Duck Tales Cristiano. Juego de capcom muy alabado. Y ojo, porque cuando decimos Mario Bros nos estamos refiriendo a este, no al Super Mario Bros. Mappy otra versión de un arcade, Llevamos un ratón Mapo. Kutarou, eh, todo el mundo conocerá a Doraemon. Pues bien, del mismo autor otra serie de anime que tiene. Versión de Tetris de bbs el Tetris más injugable que existe por los controles. Donkey Kong Jr. Ahora tenemos que rescatar a Donkey Kong. Y Mario es el malo. Tercera parte del Highlights. Y otro Dragon Quest. Esta vez la tercera parte. Popeye. O sea, Popeye. Un juego de plataformas en el que no puede saltar. ¿Cuánto echo de menos a Sunsoft? Batman. Juegazo. Y al único juego tipo Tetris que puedo jugar por ser daltónico, Doctor Mario, un vicio tremendo. Sobre todo a dobles. Aquí, un campesino que tiene que defender su territorio matando niñas. <ríe> niñas no, ninjas. Ahora sí, Super Mario Bros, el 1. Y se nos ha colado aquí el Rockman World de Game Boy, el Mega Man. Este se va a venir conmigo en mi próximo viaje. Con mi vieja Game Boy Tocho. Ay, que Nafune, ¿Dónde ha quedado todo? Y el MeQ... Bueno, el Milon Secret Castle. El Pac-Man Land. Que no entiendo qué intentaron hacer con este juego. Un plataformas de Pac-Man. Supongo que algo tiene que ver la serie de animación. Y si esto viene de las manos de Koei, ya os podéis imaginar de qué se trata. Un juego de estrategia. Eso sí, sin japonés difícil Mue Pro del 90, juego de béisbol de Yaleco buena opción si te gusta un béisbol más realista y si te gusta más SD o Kawaii, pues tienes el de Namco que es este de aquí el mismo, pero ya de la temporada del 90 supongo que cambiaron algunos a unos equipos a unos fichajes, etc y otro juego de estrategia de Koei con un cartucho bastante diferente del cual tengo previsto hacer un vídeo de tipos de cartuchos de Famicom y este último es lo mismo que antes pero la temporada 89 para los que se pregunten de dónde hemos sacado esto pues bueno, simplemente se los compré a un japonés que se deshacía de su colección de todas sus consolas y aproveché y le cogí la drinkas y su pequeña colección de Famicom fue por eBay, ¿eh? no hay que ir muy lejos pero tener en cuenta que luego una vez llegado aquí a las aduanas hay que pagar impuestos. Y otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que ahora mismo estos cartuchos, si los pongo a la consola, más de la mitad no funcionen correctamente. Tener en cuenta que es, estos cartuchos tienen 20-30 años, los, las conexiones se eh, ensucian. Y recordar que en el mismo canal hay un vídeo de cómo recuperarlos, cómo limpiar estas conexiones. Que el en el caso de las Famicom, al tener el cartucho que no tiene tornillo y no se puede abrir, es bastante complejo. Echarle un ojo si os encontráis en esta situación. Gracias por ver el vídeo, escucho tus comentarios. Espero que hayas descubierto algún videojuego que te interese o que te haya gustado, que realmente era la finalidad de este un unboxing. Y nos vemos pronto con nuevos vídeos.